Daniela Nicolás es nominada Influencer Latino del 2021 de los premios E-People Choice Awards. La actual Miss Universe Chile, Daniela Nicolás, quien ha cursado durante su carrera como actriz y además animadora de televisión, ha comunicado a través de sus redes sociales su nominación de los próximos 47 edición de los premios People Choice Awards 2021, que se celebrarán este año, el 7 de diciembre, y se transmitirán en exclusiva para la cadena de televisión E-Entertainment desde el Baker Hangar de Santa Monica california además podremos ver toda la premiación celebrando un año sin precedentes en la cultura pop al tiempo que se reunirá toda la industria del entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones artistas y héroes que nos han inspirado durante todo este año la votación para las 40 categorías entre ellas películas televisión música y cultura pop se extiende desde hoy hasta el miércoles 17 de noviembre la nueva categoría de este año es el el especial pop 2021 y todos los fans pueden ya votar a través de la cadena Twitter o bien por la plataforma votebk.com. A continuación, quiero invitarles a quien me acompañen a la entrevista que tuve en exclusiva, el canal de Positiva, a nuestra Miss Universo Daniela Lícolas, quien ha sido nominada para este año como Influenciador Latino. ¡Hola, Daniela! ¿Cómo Hola. estás? Estoy súper, súper feliz cuando me llegó la noticia de que era elegida porque yo soy fan. Entonces, cuando dijeron, ¿y la vas a entrevistar? No, no, no, no. Era, era mi sueño poder tener esta oportunidad de entrevistarte. Y porque yo te sigo, te sigo en todas las redes. Te veo todos los <risas> lives, porque Entonces, aparte que estábamos ahí súper emocionados, cuando, mira, un honor poder tener esta oportunidad. que estoy súper contenta. Gracias. Gracias. Que, que estoy feliz. Como, yo, esto va a ser una entrevista muy difícil porque imagínate, cuando un fan se hace una entrevista a su ídolo, es difícil <risa> poder ser concreta. Pero, descubre, así la disfrutamos más. Oye, ¿cómo, cómo, cómo te llegó la noticia? Porque a mí me puso, mucha, lo puse en las redes sociales y tuve muchos comentarios de la gente está muy contenta. Así que ya desde ya invitamos a todas las personas que vayan al link, que voten por Daniela, por favor, porque queremos que sea ganadora. Este concurso es solo de ustedes. Ustedes tienen que votar, votar por Daniela. Así que vaya, yo ya voté. Está diciendo Voy. todo lo que tengo que decir yo. Me encanta. Háganme caso, por favor. People chose a world. <risa> Daniela, ¿cómo fue? Queremos saber todos los chinos, dime, cuéntame, ¿cómo fue estar ahí en mi universo? ¿Cómo fue? Esa eh, es una tremenda oportunidad. Yo tenía una abuela que era fan de que quería que yo fuera a mi universo. Y yo, cuando chica, era una monada. No sé qué me pasó después, pero cuando pequeña era muy. Pero es que yo no crecí más. Y esta niñita no está creciendo, no está creciendo. Porque yo, dije a estos metros 63, no más 64, estoy bien. Pero, Cata, no. yo veo lo mismo que tú. Pero ¿Cómo fue? Dime, cuéntame cómo fue estar allí. Inolvidable. Por todos los chicos. todos los chicos. A ver, primero no se podía dormir casi nada. Yo dormía de 3 a 4 horas diarias porque teníamos que estar a las 7 listas y además yo como que, por ejemplo, nos dividían por cuatro meses y la verdad es que a mí me ponía mucho más trabajo que a las otras. Tengo que reconocerlo. Yo partía a las 7 en entrevistas, después me unía con mis compañeras a las 8, desayunábamos, después yo desayunaba media hora porque después tenía otra entrevista y tenía que correr, hacer otras botas, la verdad es que intenso, así, nivel Dios. Eh, pero la verdad es que conociéndome, si no hubiera sido así, muy aburrido. Así que agradezco todo el trabajo, pero además como los temas, independiente que uno estudiaba antes, los temas de la final, te los entregan en mi universo mismo, entonces llegaba en la noche me armaba mis rulos en la noche, me dejaba todo listo y después me ponía a estudiar me ponía a repasar todos los temas en caso de que obviamente llegaran las preguntas sí, sí. entonces tenía más o menos tres horas diarias ¿Y sí, sí, sí. Habían muchos temas, por ejemplo, para la final de Mi Universo eh, las preguntas podían ser, por ejemplo, eh, igualdad de género, eh, pobreza mundial, conflictos, eh, la ONU, entonces eh, uno no sabe bien los temas hasta que llega a Mi Universo y ahí te entregan un papelito Entonces ahí estudiando todas las noches, así que dormía poco Pero la verdad es que lo que más me llevo del Mi Universo fueron las compañeras Todo el mundo cree que las compañeras son pesadas, que las compañeras son como súper rivales Y como que siempre te quieren como pisotear y la verdad es que todo lo contrario Lo mejor del Mi Universo son las compañeras, lejos, así lejos, lejos, lejos, lejos Todos los días hablo por lo menos con tres y hay una, una unión. Oye, me, me, me sonreía por lo que me decías de estudiar, porque, sinceramente, hoy en día las Mises les piden mucho más conocimiento que cualquier político, o sea, es increíble. Todo. No digo político nacional de aquí, sino internacional, o sea, es tremendo, porque tú ves las conferencias de, los, de las grandes naciones, ves a los presidentes y no ni la mitad, ni la mitad de lo que estudia la Mises. Así que... Sí, no, es verdad. Pero, pero, bueno, tengo el training porque estoy terminando periodismo ahora, así que... Todos los días leerse las noticias, lo... hay que estar informado para poder, pa poder pasar los ramos, así que, bien. ¿Qué te gusta más? ¿Televisión, modelo, periodismo, artista? ¿Cuál es tu, tu pacaxi? Pero es que, Cata, yo creo que esa es la pregunta más difícil que me puedes hacer. Eh... Ay, no sé, yo creo que en este minuto lo que más haría es como estar en un programa de entretención, en este minuto de mi vida. Pero me puedes sí. preguntar mañana y capaz que te diga otra cosa, soy terrible. Mira, yo, yo estoy en radio y, y a mí me encanta la radio porque a veces uno no lo ve, bueno, ahora es difícil porque con eso de las cámaras a uno le ve todo, pero lo bueno en la radio es que pero hay que ser súper rápido porque lo segundo en radio todo cuenta, no es como la tele que no puede hacer pausas, cara, mira, no, mira, hay que ser súper ágil. Y eso es súper bueno porque es creativo y creo que está está en tu su lista de hacer radio, así que te invito. Me encanta, a sí, sí, me gustaría hacer radio. Estuve a punto, a punto una vez y está? no pude por tiempo, pero... pero no. ya no, sí. Pronto voy a estar en radio también. Sí, sí. Hoy cuéntanos, yo sé que tú además de ser periodista, de ser modelo, de ser maquilladora, de que te gusta todo, eres también experta en señales de... En lengua de esteña, sí. Yo solo sé esta... <risa> <risa> es que mira, un periodista si no es como cheto, como no se puede, o que si no puede, hablar, que no le guste hablar, no, no. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque tú eso también, yo creo que lo dijiste porque querías que todo el mundo también parte de ser comunicadora que también llegara a todas las personas, como más inclusiva. Sí, es que siento que eh, a veces cuando hablamos de que comunicamos para todos, no estamos comunicando para todos. Pues. Entonces siento la importancia de, de por lo menos... Mira, la verdad, todo partió porque un día estaba en una reunión, habían 20 personas, me acuerdo, en esa sala, y había una niña que era sorda, y andaba con su mamá, y yo no sabía que era sorda, y dije, qué raro, porque ahora venido con su mamá, y después me doy cuenta que Vania, eh, que era la niña que estaba en la reunión, Vania era sorda, entonces su mamá tenía que ir sí o sí, porque nadie en esa sala hablaba lengua de señas, y si su mamá no iba, no tenía cómo comunicarse. Y te juro que me acuerdo, ese día escuché la mitad de esa reunión porque... Todo el rato me ponía a pensar como cómo es posible que hayan 20 personas en una sala y nadie sea capaz de comunicarse con ella. Y ahí es cuando dije como, no, po, no estamos comunicando para todos. Y ahí es cuando empiezo a estudiar. Aproveché la pandemia, eh, el encierro 24-7, así que me puse a estudiar online. Y la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita, porque eh, me ha pasado que estaba en otras situaciones con personas sordas y, y poder ayudarlos, eh, sean un mall, eh, en la calle, eh, tener la posibilidad de, de poder comunicarte con esa persona y creo que lograr que se sienta eh, de verdad integrada en la sociedad es súper importante, por eso contaba siempre que estaba estudiando lengua de señas, porque de hecho, muy bien, logré motivar a mucha gente a estudiar lengua de señas también, eh, porque tenemos que trabajar por un país más inclusivo de todas maneras. De todas maneras, yo creo que es súper importante Voy a, voy, a, voy, a empezar, ¿ah? voy a empezar, voy a empezar. No solamente el, voy a aceptar ese reto, aunque sea un poquito. Aunque no, sea usted, el nivel básico, que me el nivel básico. <risa> todo pero, sirve, todo sirve. Yo es importante, o sea, por ejemplo, eh, yo fui voluntaria una vez en las Olimpiadas y, me, y era sumamente importante, tenía una persona que sabía y, y poder hacerle entender que, que era un servicio muy, muy fundamental, sobre todo por Porque ese es que, Sí. La felicito Dani También quería ver, Todo el mundo te pregunta Sobre tu enfermedad Pero hay una cosa Que yo admiro Y es que cuando tú Fuiste la presentación De Mi Universo Tu discurso Fue muy motivacional Y no sé si tú sabes Que mi programa Se llama Positiv Viva Y fue creado Justamente para eso Para La gente cree Que positivismo positivismo Estar siempre alegre No, positivismo Es cuando la persona Ha estado derrumbada Pero es capaz De levantarse Por sí mismo Y seguir adelante Exactamente. Por eso te admiro porque tú has dado vuelta a la página y para ti eh, es, es tu palanca, no sé si es tu palanca o no, pero para sacarte fuerte y salir adelante. ¿Cómo has enfrentado estas barreras para poder motivarte a ti misma y salir y decir, bueno, tengo que seguir adelante? Uy, no te, no te voy a decir que, que, que fue fácil. Me acuerdo de las dos primeras semanas cuando me contaron... Eh, apenas me cuentan, lloré dos semanas así súper modo víctima, pero creo que es necesario tener sus momentos víctima un rato y después decir, ok, basta, ¿qué se hace con esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo tiramos para arriba? Y e independiente que, que no ha sido un momento fácil, de hecho ahora no estoy en un momento fácil para nada, eh, es importante mostrar que se puede, o sea, la verdad es que... Recibo tantos mensajes de personas como diciéndome, como por ejemplo, me acuerdo, me llegó un mensaje de una chica mexicana después del de Mi Universo que me dijo: Hola, mira, sabes que me mandaron tu video eh, cuando estabas en la pasarela de Mi Universo y me dijeron: Ya, lo vi y dije: Y, y me dice, y mi amiga me dijo que tú tenías la misma enfermedad que yo y que tú estabas ahí en un escenario dándote 400 vueltas o intentándolo por lo menos. Eh, y me dijo, y, y quedé impactada porque me dijo, me diagnosticaron hace seis meses, dejé, era una, era una mujer que le gustaba mucho usar tacos, por lo que me contaba y me dijo, dejé mis tacos de lado y para ella era importante ponerse tacos y ya no podía, y se dio cuenta que con trabajo, con kinesiólogo y con ganas de que se puede iba a volver a esos tacos y me dijo, Dani, o sea, después de ti si tú pudiste estar en mi universo con esos tacos de 15 centímetros, obvio que voy a poder salir y voy a poder sentirme bien o sea, como, la verdad es que aunque sea difícil para mí, y tengo mis días malos, como todos, tratar de demostrar y aprovechar obviamente mis redes sociales para mostrar que nada es un impedimento para lograr lo que uno quiere, eh, para mí es impagable, la verdad. No, de, de hecho, hay veces que ando más sensible y me llegan mensajes y te juro que se me caen las lágrimas porque... es súper lindo ver como de la propia experiencia de uno que podéis cambiar el pensamiento de personas. La verdad es que es algo muy, muy, muy bonito. No, Daniela, yo, por ejemplo... Cuando te, nosotros te vimos en mi universo, o sea, nadie podría imaginar nada de lo que había tras bambalinas. Solo veíamos una diosa maravillosa que caminaba y que brillaba por sí misma. Y como, como te comenté de las olimpiadas, eh, uno no recuerda muchas veces a los olímpicos ganadores, pero recuerda mucho los olímpicos ejemplos. Y tú has sido una olímpica de belleza y de un gran ejemplo para el mundo. Y eso es lo que la gente ve en ti. Tú no solamente eres bella físicamente, sino bella de alma. Y yo te digo este mensaje como amiga, fans. ¿Qué hubiera pasado si no tuvieras la enfermedad? Y si hubiese sido en tu vida normal. Quizás nada de ese progreso espiritual hubiera dado. Ni, ni nada de todo ese apoyo que la gente te ha dado. Ni nada de todo el cariño y amor que la gente ha Sí. Entonces, Daniela, fuerza, ánimo, se viene el 2022. Estoy segura que vienen muchas metas. Santa Mónica te espera y va a ser un tremendo año. para ti. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias, Catalina. A ti. Un besito. Un Gracias. Que esté muy bien. Si te ha gustado este comentario, ya sabes, suscríbete a mi canal Positiva y síguenos en todas las redes sociales. Hasta el próximo programa.